Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, traigo una noticia que parece muy interesante y se está especulando muchísimo con esto. Sí, hayan una misteriosa y enorme masa metálica enterrada en la luna. Sí, lo que habéis escuchado bien. Tiene una superficie de más de 50.000 kilómetros cuadrados y se encuentra bajo la cuenca de Aitken. Este sería el mayor cráter de impacto del Sistema Solar, pero este está en la cara oculta de la Luna. Una misteriosa y enorme masa con un gran contenido metálico pues bueno, ha sido descubierta bajo la superficie de la Luna. Está enterrado bajo este cráter, en la cuenca Aitken, en el polo sur de la Luna, que tiene un diámetro pues, de más de 2.500 kilómetros y 12 kilómetros de profundidad. Es decir, está bastante enterrado. Este hallazgo, publicado esta semana en la revista Geophysical Research Letters, pues ha sido realizado por un amplio equipo de investigadores multidisciplinares de la universidad de baylor esto está en texas decían algo así como imaginen ustedes que cogemos una pila de metal cuatro o cinco veces mayor que la isla grande que sería la isla más grande del archipiélago de Hawái, con una superficie de 10.430 kilómetros cuadrados procedemos a enterrarla bajo tierra. Esto dice Peter B. James, profesor de geofísica planetaria y autor principal del estudio. Bueno, pues esta sería más o menos la cantidad de masa inesperada que han encontrado. El descomunal cráter, porque es muy grande, tiene forma ovalada, no es visible desde aquí, desde la Tierra, porque está en el otro lado de la Luna, es decir, en ese famoso lado o cara oculta de la luna pero bien los investigadores consiguieron localizar la misteriosa masa metálica midiendo los sutiles cambios de fuerza gravitatoria de la luna que cambia de región a región pero es muy sutil no es que hayan cambios bruscos no son muy sutiles pero para este trabajo utilizaron datos de las naves que la nasa utiliza en la misión grail que serían las siglas de Gravity, Recovery and Interior Laboratory. Y continuaba diciendo, cuando combinamos eso con los datos de la topografía de la Luna, del Lunar Reconnaissance Orbiter, prosigue el investigador, descubrimos una cantidad de masa inesperadamente grande a cientos de kilómetros bajo la cuenca Aitken. Bueno una de las posibles explicaciones que están intentando darle para esta masa adicional es que el metal que contenía el asteroide que formó el cráter pues todavía está ahí y sigue pues bueno incrustado pues en la luna. Pero aquí el investigador te deja una puerta abierta porque realmente no se ha visto directamente se ha detectado por unas fluctuaciones de la gravitación de la luna y por este satélite que está orbitando la luna al satélite artificial y lo ha detectado pero no se ha visto a simple vista simplemente se ha detectado pues esa gran masa pero lo peor no es saber qué es o qué no es sino que realmente ni tan siquiera la ciencia los científicos nos dicen exactamente lo que es se está especulando es decir no han afirmado oye puede ser esto o puede ser lo otro si es cierto que los científicos antes de mojarse antes de dar un veredicto pues tienen que hacer sus cálculos sus estudios sus investigaciones pero si ya es aterrador eh, pensar que no se sabe lo que es es más aterrador pensar que la ciencia no le pone un nombre no saben exactamente de qué se trata. Y esto es lo curioso. Este investigador continúa diciendo, hicimos los cálculos y mostramos también que si el núcleo metálico del asteroide que hizo impacto está lo suficientemente disperso, podría permanecer suspendido en el manto de la Luna hasta el día de hoy. Pero también añade, sea lo que sea y venga de donde venga, esa enorme y densa masa ha hundido la base de la cuenca a más de 800 metros. Esto lo dice el investigador James en este caso. Hay simulaciones informáticas de grandes impactos de asteroides que sugieren que, si se dan las condiciones adecuadas, el núcleo de hierro y níquel de un asteroide pueden dispersarse en el manto superior, que sería la capa entre la corteza y el núcleo lunar. ...durante el impacto... ...pero es que está acumulado ahí... ...bueno... ...se está especulando mucho... ...se está hablando mucho... ...se habla de naves espaciales... ...se habla de una base alienígena... ...detrás de la luna... ...si os digo la verdad... ...a la altura en la que estamos... ...yo personalmente... ...no descarto... ...nada... ...pero si sí es cierto... ...es que tampoco tenemos datos suficientes... ...como para saber esto es una nave espacial claro si nos regimos por nuestra tecnología en la tierra pues todos los eh, objetos que vuelan en el espacio pues están conformados por aluminio partes de metal y quizá pues le queramos dar una explicación muy humana quién sabe quizá los extraterrestres pues no utilizan aluminio ni metal ni nada de esto pues para conformar ...sus propias naves espaciales, yo que sé, igual han moldeado un tipo de piedra... ...que yo que sé, vete tú a saber, no se sabe. Así que yo dejo esta noticia... ...y como he dicho, si es aterrador pensar que son seres extraterrestres... ...es muy aterrador pensar que la ciencia no sabe de qué se trata... ...aunque se especule, porque todo lo que se está diciendo... ...tanto en un sentido como en otro... Son meras especulaciones, pero ¿sabes lo más importante? ¿Tú qué piensas de todo esto? En fin, amigo, muchas gracias y como siempre, nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!